Dinosaurus. Amor largo tiempo perdido. Oh, pues ¿Qué, es ¿Qué lindo. Sí, ¡Ay, es sí, sí, sí, sí, ¿Qué sí. vale? Es muy caro? ¿Qué vale? muy caro. Es una rótula de mastodonte. Mía. Ah, oh. <risas> <risas> ¡Ah! ¡Un mercadillo de dinosaurios! Cálmate, Naomi. Venimos al congreso por motivos profesionales, no a comprar. ¿Mm? ¡Qué interesante! ¡Qué maravilla! Un metro cuarenta. ¿Qué precio tiene esto? Vamos, vamos. Tienes que tranquilizarte. Comprendo tu emoción. Pero estos fósiles existen desde hace millones de años. No van a desaparecer ahora. Hola. Gracias por venir tan pronto, Rick. Bueno, para eso están los amigos. ¿Para qué me necesitáis? Antes queremos enseñarte algo. Hay un congreso sobre dinosaurios, ¿sabes? Y es fantástico. Hay exposiciones, fósiles y muchas cosas. Te va a encantar. Tienes que verlo. ¡Vamos! ¡Ese estegosaurio es precioso! No me extraña. ¿Han tomado como modelo a la novia de Dino Estego? Toma. Esperamos que te guste. Gracias. ¿No lo quieres? La cuestión es qué queréis vosotros. No me habréis traído aquí para darme un refresco. Tienes razón. <risa> Al favor, que necesitáis? Tiene que ser gordo para sobornarme. ¡Nos <risa> has descubierto! Debimos darnos cuenta de que no podríamos engañarte. Verás, Rick. Tenemos que encontrar el modo de... ¿Qué? ¡Eso sería robar! <risa> Habéis perdido la cabeza. ¿A qué viene esto? Acaban de encontrar un fósil de dinosaurio. ¿Y qué? Es solo otro fósil. No es solo otro fósil más. Es un hueso de estegosaurio. Y de un estegosaurio muy especial. Mira esa foto. ¿Qué se supone que es? Según el artículo, encontraron polen de flores en el fósil. Lo raro es que ese tipo de flores no crece cerca de donde descubrimos el fósil. No tiene sentido. Ni la teoría de que el dinosaurio estuvo cerca de esas flores y luego se desplazó miles de kilómetros hasta el sitio donde lo encontraron. <risa> Vaya una historia. ¿Y qué tiene eso que ver con que queráis robarlo? No queremos robarlo, solo cogerlo prestado unas horas. Sí, cogerlo, explícamelo. ¿Por qué es tan importante que os hagáis con ese hueso viejo? Es una larga historia, pero es importante para Dinostego porque el hueso es de su novia. ¿Qué? Creo que los dos habéis pasado mucho tiempo al sol. ¡Te aseguro que es la verdad, te lo juro! Nos hemos enterado solo hace tres días. ¿Por qué estás tan seguro de que es de ella? ¡Solo es un hueso! Es de ella, sí. Ese hueso que han encontrado solo puede pertenecer a Daisy. ¿Por qué nos ocupáis de vuestros asuntos? Vamos, estego, no tienes por qué avergonzarte. ¿Cómo sabes que es ella? Había millones de estegosaurios en el mundo. Ese artículo habla del extraño polen encontrado en el hueso. Ese polen procede de las flores que Estego le llevó a su último lugar de descanso. Estego usó su velocidad de dino caballero para recorrer el mundo y poder cubrir a Daisy con un manto de sus flores predilectas. Escuchadme todos, ya es suficiente. ¿Podemos cambiar de tema? Son noticias muy viejas. Aquí dice que el fósil se mostrará al público en el Congreso de Dinosaurios de Nueva York. ¿Por qué no haces el viaje? Podrías cumplir la última promesa que hiciste. Han pasado millones de años, Brachio. Quizá esa promesa no pueda cumplirse. Eso es típico de un macho. ¡Cállate! No me gusta ese comentario. Vamos, tranquilizaos. Kaito, Rina, ¿os apetece ir a ese congreso? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, a mí también! Eso pensaba. Pero es en Nueva York y está muy lejos para que viajen dos niños solos. ¿No te parece, Brachio? Sí. Estego sé que es mucho pedir, pero ¿por qué no los acompañas para protegerlos? Jaja, ja. no me vas a engañar. Estarán más seguros. Tiene razón, ven con nosotros, por favor. Bueno, si me lo pides así, así me gusta. Cuida bien de ellos. Veo que la cosa va en serio. Estego está aquí en la ciudad, uh -huh. pero se encuentra escondido en un bosque cerca del río. He pensado que sería más seguro para él. Que haya un congreso de dinosaurios no significa que pueda dejarse ver en público. A ver si lo he entendido. ¿Queréis coger a esa Daisy para que pueda volver a verla? Así es. ¿Por qué os tomáis tantas molestias? Seguro que si les contáis la verdad, os la dejarán. Aunque contando la verdad, revelaríais la existencia de los dino caballeros. Tendremos que inventar una historia que no les haga sospechar. Tuvimos la misma idea, ya lo intentamos. Sí, ayer. Pero el dueño de Daisy, el señor Gale, se mostró muy poco dispuesto a cooperar con nosotros. No he oído bien. ¿Queréis que os preste el fósil? Sí, señor. Si no le importa, solo esta tarde. Esto no es una biblioteca donde los libros te los llevas a casa. Estamos hablando de un dinosaurio. Es una ventana a un mundo diferente que solo podemos imaginar. Es un artículo muy valioso. ¿Significa eso que va a prestárnoslo? De eso nada. Para que salga de aquí tendréis que firmar esta autorización. Necesitáis dos adultos responsables que revisen ese material y lo firmen. Y antes de recibir el fósil tendréis que rellenar unas cuantas pólizas de seguros. Por supuesto, ninguna cantidad podrá cubrir nunca el valor de este fósil. Es un objeto único, un misterio, cuyas respuestas son inimaginables. ¿Cómo pudo quedar cubierto por ese extraño polen exótico? Solo se me ocurre que se separó del resto y comenzó a vagar por un territorio desconocido, perdido y desesperado. Consiguió regresar, afrontando a quién sabe cuántos obstáculos horribles. Hay! ¿Significa eso que va a prestárnoslo? Uh -huh. No puedo permitir que un par de críos lo saquen de este entorno protegido. Tendría que estar mal de la cabeza. ¡Ida a jugar con vuestros juguetes! ¡Vamos! vamos. Ya veo que la cosa va a ser más difícil de lo que pensaba. Ahora ya sabes por qué queremos cogerlo prestado. El señor que ahí se confunde. Cree que vamos a dañarlo o a perderlo o algo así. Solo queremos que Estego pueda verla por última vez. Le hizo una promesa y me parece que quiere cumplirla. No sabemos lo que es, no quiere decirlo, pero significa tanto para él que ha venido hasta aquí con la esperanza de volver a verla. Es evidente que necesitamos tu ayuda, Rick. Si nos pillan, acabaremos en la cárcel. ¿Queremos hacerlo por Estego? ¿Qué dices? ¿Estás con nosotros? Claro, ¿cómo iba a negarme? <risa> de menos. Pensábamos estar juntos el resto de nuestros días, pero me pidieron que me convirtiera en vino caballero y prolongaron mi vida para que pudiera proteger al planeta Tierra de los que quieren robarle su fuerza vital. Sabía que llegaría un día en el que se te acabaría el tiempo y tendríamos que despedirnos. Ese día, aullé furioso con el destino por darme el poder de ayudar a proteger la Tierra y no el de proteger la vida de la que amaba. No podía dejarte allí sola. Fui a buscar margaritas, tus flores preferidas. Reuní todas las que pude y te hice un manto que te protegiera y consolara por los siglos de los siglos. No pude cumplir la última promesa que te había hecho. Pero quizá aún no sea demasiado tarde para cumplirla. ¿Preparados para poner en marcha el plan, eh? Estoy listo. Ahí está. ¿Estás loca, niña? ¡No puedes patinar en medio de la exposición! Te has metido en un buen lío. Tendrás que acompañarnos. ¿Qué pasa aquí? No podemos tener un poco de tranquilidad. He eh, caído sal. Voy. No entiendo qué está pasando aquí ¡Ah! ¡Se llevan mi fósil! ¡Que alguien los detenga! ¡Volved aquí, niños! ¡Llamen a los marines! ¡Avisen a la Guardia Nacional! ¡Han robado mi fósil! Misión cumplida, vaquero Aún no, Rina, vayamos hacia el río Testego, tenemos a Daisy, llegaremos enseguida Kaito, espera Percibo una actividad sísmica muy cercana. ¿Qué está pasando? Ha habido una erupción de fuerza vital en la Tierra. ¡Despertad, dragoclones! demostradme que podéis destruir a osnino-caballeros. Los destruiré yo solito. No durarías ni dos segundos, Bocaza. ¡Basta de tonterías! Hay trabajo para todos. Ahora partid y no me falléis. ¡La fuerza vital de la Tierra será tuya! ¡Te lo garantizo! ¿Qué son? ¿Dragosaurios? ¡Oh, no! ¡Son dragoclones! Escuchadme, los dragoclones han vuelto. ¡Vamos a combatir! ¡Preparaos para actuar! Si les tengo los dragoclones pueden ser un problema. Nuestro trabajo en equipo tendrá que ser más eficaz. ¡Todo el mundo listo! Venga, venga, venga, venga. ¡Esta camiseta es sensacional! ¿Por qué no paras un poco y vamos a comer? Llevas desde las seis de la mañana comprando como una loca. ¿Por qué perder el tiempo comiendo cuando hay tantas cosas disponibles a precios ridículos? ¡No he hecho más que empezar! ¿Mm? Esos niños parecían... ¡No puede ser! Ah, ¡Están en caso. ¡Quedaría perfecto en mi salón! ¿Qué le parece, profesor? ¡Oh! ¿Qué les ocurre? No, mi ten cuidado con eso. ¿Eh? ¡Bájalo! ¡Es un arma letal! ¡Prepárate, Estego! ¡Estamos llegando! Lo siento, no puedo esperar. Acaba de aparecer un escuadrón de dragonglones. Persiguen la fuerza vital y debo seguirlos. No puedes esperar. Si no la ves ahora, quizá nunca tengas otra oportunidad. Voy a tener que luchar. No puedo esperar a que Tirano y los otros lleguen. ¡Estego! Lo siento, es cuestión de prioridades. Si vencen los dragoclones estaremos todos perdidos. Se ha ido. No importa. Esperaremos a que termine la batalla y pueda verla. Hay que buscar un lugar para esconderse. ¡Ahí están! ¡Que no escapen! ¡Vamos, cogerlos! ¡Suéltennos! ¡Santo cielo! ¿De verdad creíais que podíais robarme mi fósil gamberros? Más vale que no le haya pasado nada o tendréis muchos problemas. Cerraré la exposición. Me lo llevo de vuelta a la universidad ahora mismo. Por favor, no lo haga. No puede esperar solo un día más. Pues... No, aquí no hay ninguna seguridad, no puedo correr el riesgo de que volváis a llevároslo. ¡No lo entiende! ¡He esperado mucho! ¡Tiene que verla a toda costa! Perdona, ¿quién quiere verla? ¿De quién estás hablando? ¡De Dino Estego. ¡Él es su antiguo novio! ¿Se entera? ¡Has metido la pata! piano por los antepasados! ¡Espada de Plata! ¡Tiro caballero armado! ¡Listos para el combate! Es un poco raro luchar con mi gemelo. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Dinotera? ¿Tu puntería no anda bien? ¡Formad una barrera! ¡No dejéis que los dragoclones se acerquen a la fuerza vital! ¡Estamos en desventaja! ¡Estego no está con nosotros! ¡Habrá que compensarlo! ¡Aprovechad sus debilidades! ¡Buscad un resquicio! ¡Creo que son ellos los que aprovechan nuestras debilidades! ¡Cuidado contra los Tego! <risa> Informad, ¿estáis todos bien? ¡Te conmigo que hay una gran roca sobre mi lomo! ¡Qué gran dilema! Ahora tenemos que decidir qué queremos hacer primero. ¿Acabar con la fuerza vital o eliminar a esos repugnantes tino caballeros? una sugerencia, ¿por qué no empiezo a trabajar con la Fuerza Vital mientras acabáis con los Dino Caballeros? Y cuando terminéis, uníos a mí en el festín. eso nada, listo! Tal y como Gómez, cuando llegáramos al banquete no quedaría Fuerza Vital ni para llenar un detalle. ¡Excelente! Vosotros seguid discutiendo. Ya conocéis la orden. El primero en llegar es el primero en servirse. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Los viejos están neutralizados! ¡Quién no ha hecho eso! ¡Eh, hey, No podrías llegar en mejor momento. Me alegra que hayas venido. Te necesitamos. Siento llegar tarde. He tenido que renunciar a otro compromiso. ¿Que ese fósil tiene novio? Sí, hombre. Y la Estatua de la Libertad sale con una de las estatuas del Monte Rashford. Hmm. Se creen muy listos. La verdad es que es mucho mejor que no nos crean. Jovencito, es evidente que tienes una imaginación muy vívida. Deberías trabajar escribiendo para la televisión. Vamos, señores. ¡Esperen! ¡No se vayan! Los dinosaurios tienen sentimientos. También pueden enamorarse. ¡Los dinosaurios también pueden enamorarse igual que nosotros! dices qué has dicho no lo hagas estego recogió esas flores por todo el mundo porque eran las que ella prefería por eso hay tanto polen de flores mezclado con el fósil de Daisy de qué estás hablando hay polen porque el dinosaurio pasó por otro sitio le llevó esas flores porque estaba enamorado de ella de no ser así las flores no habrían llegado hablas en serio verdad dime jovencito cómo estás tan seguro Llego detrás de ti. Robás tu propia medicina. ¡Alguien necesita una siesta! ¡Mirad la puerta, vital! ¿Eh? Era un geyser pequeño y se ha evaporado. Ese manantial tenía un escape. ¿Qué hacemos aquí perdiendo el tiempo sino que era más fuerza vital, eh? ¡Vamos a por ellos! ¡Tardad en volver! Lo siento, Stego. Sé lo importante que era para ti ese compromiso. Hoy has sido un verdadero héroe. Siento que se haya estropeado tu reunión. Seguro que tendrás otra oportunidad. Bien, vámonos a casa. Aún tenemos que recoger a Kaito y Rina. ¡Estego! ¡Estego, nos la han prestado solo por hoy! ¿Qué te parece? ¡Está aquí! ¡Fíjate, Kaito! ¡Neishi está brillando! Eh, ¡Míralo! Es increíble. Parece que siente la presencia de Estego. Tu historia me ha llegado al corazón. Mi explicación para este fósil resulta muy académica y poco imaginativa... ...comparada con la tuya. Un dinosaurio que le lleva flores a su novia. ¡Los dinosaurios también se enamoran! ¡Qué hermoso! Me entristece que no se me haya ocurrido a mí. ¿Comprendes la esencia de estas criaturas? He cambiado de idea sobre lo de prestaros a Daisy. Si ¿Podéis llevarosla a... hasta mañana? No se arrepentirá, señor Gale. Bueno, resulta que es un buen hombre, aunque casi nos mete en la cárcel. ¿Qué te pasa, Estego? Te portas como si Daisy no estuviera. ¿No quieres hablar con ella? ¿Ahí? Qué? Le da vergüenza con todos delante. En momentos así, se necesita estar solo. Hola. ¿Recuerdas que te prometí ver una última puesta de sol juntos? He pasado mucho tiempo y te he echado mucho de menos.